sean todos bienvenidos a la casa de Dios, un servicio más de alabanza, adoración y que el Señor hable a nuestros corazones, verdad, a través de su palabra también sean bienvenidos aquellos que nos siguen a través de un aparato móvil, computadora o televisión amén sean todos bienvenidos una sonrisita hermano, ¿están enojados? ¿están enojados o quieren beso? reciban un saludo de su pastor Rafa Jardón ayer estuvo un poquito difícil, verdad, pero... Dice mi esposo, ya no voy a hacer nada, si tengo que viajar, Dios va a abrir las puertas. Y cuando pensé que dije, ya no servir mi esposo, le hablaron dijeron, "Pastor, voy, vamos por usted a Tijuana." Y pues Dios abrió las puertas. Amén. Nos ponemos todos sobre nuestros pies, niños pequeñitos, todos nos ponemos de pie, por favor, para para honrar a nuestro Dios, no para nosotros, sino para nuestro Dios. Y vamos al Salmo 42 y vamos a leer del 1 al 5. Amén. Con una menos ponemos de acuerdo. Y dice la palabra de Dios: ¿Ya lo tienen? Dice: Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.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 ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Este salmo es un salmo hermoso, es un salmo de verdad que nos enseña que tenemos un Dios vivo. Tal vez la gente, las multitudes nos pueden decir o preguntar, ¿dónde está tu Dios? ¿Tú qué le vas a contestar? ¿Mi Dios? mi Dios está en los cielos y en la tierra, mi Dios está dentro de mí, en mi corazón, en mi vida, amén, Él es mi Dios, Dios mío, amén, y Él es digno de que tú y yo le adoremos, le alabemos con todo nuestro corazón, hermano, hermana, amén. Vamos a orar y vamos a poner este servicio en las manos de Dios, nuestro corazón, nuestra mente, con tus propias palabras, no repitas lo mío, con tus propias palabras, con tu Dios, ¿verdad?, con tu Salvador, con tu Redentor. Dile cuánto le amas, dile que es tu Dios, Dios mío. Te damos muchas gracias, Padre Eterno. Gracias por la vida que nos das. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos podemos deleitar, porque podemos entender y saber que tenemos un Dios vivo que estás en los cielos y en la tierra, estás en nuestro corazón, estás en nuestra vida. Bendice a todos nuestros hermanos, tus hijos que están en este lugar, los que han de llegar, Señor, los Padre, con tu bendita mano, con tu cuidado. Bendice a mis hermanos y hermanas que están siguiendo este servicio. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar derrama de tu gracia, de tu amor en cada uno de mis hermanos del grupo de alabanza, de mi hermanita que va a dar la alabanza, Padre que llegue hasta tu presencia como un aroma grato en el nombre de Jesús, Amén y Amén, que Dios les bendiga Amén, Dios cuántos vienen gozosos, Amén Cuántos vienen a darle esa exaltación al Rey de Reyes y Señor de señores Oh verdaderamente cuánto le quieren entregar todo amén ¿Cuántos quieren adorar al Dios, al Dios viviente, a Jehová de los ejércitos, amén. Venimos cantando con voces de júbilo, alabanzas al Señor. Él es mi gozo, Él es mi fuerza y con júbilo le alabaré. Venimos cantando con voces de júbilo, alabanzas. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. libres, amén aleluya Aplaudele con ganas al Rey de Reyes y Señor de Señores, amén gloria a Dios yo creo que ese es un principio de una ofrenda como lo adoras como le alabas a Dios, amén no es nada más con los bienes es con tu corazón ¿Cómo lo adoras? ¿Cómo lo glorificas? Amén. Pues dice el pastor, ¿verdad? Que ya debemos de traer una ofrenda preparada. ¿Qué creen que no subí mi Biblia? Pero vamos a 2 de Corintios, capítulo 7, ¿verdad? Está en capítulo 9, 7. Perdón, porque no traje mi. No subí mi Biblia. Si sí la traigo, ahí está, pero no la subí. Y dice la palabra de Dios, hermanos, cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, ¿a quién? Al dador alegre. El pastor siempre nos ha enseñado, ¿verdad? No es lo que das o cuánto, sino cómo lo damos. ¿Amén? ¿Cómo lo das? Con alegría, convencido de que la bendición viene del cielo, viene de Dios. ¿Amén? Vamos a orar, te damos muchísimas gracias Padre porque tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro Dios Señor que siempre sustenta Señor, nuestros hogares, en cada área de nuestra vida Señor, yo te doy gracias por la vida de tu iglesia, de tus hijos, yo te pido que por favor bendiga sus trabajos Señor, que les des fortaleza para llevarlo a cabo, que les des el amor, pero sobre todo Padre la integridad, la gracia, Señor, para siempre ser fieles, Señor, a donde tú los has puesto, Señor. Bendice estas ofrendas, multiplícalas al ciento por uno, Señor, y permite que verdaderamente la demos de todo nuestro corazón, no por necesidad o con tristeza, sino porque tú amas Salvador alegre. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. ¿Qué te parece si le empiezas a decir al Señor Tómame adoración Señor Como un aroma, como un perfume grato ante tus pies aleluya gloria a ti Jesús apláudale con ganas yo siempre le voy a decir hermano como si hubieran tomado tantito Chocomín. gloria a Dios es hermoso la alabanza verdad para nuestro Dios dársela a nuestro Padre Celestial amén pues reciba nuevamente un saludo del pastor Rafa Jardón él salió de viaje también para el mismo trabajo de nuestro Dios amén, ventana 414 él está allá en Los Ángeles, amén y bueno vamos a dar este, los avisos si gustan tomar asiento creo que el pastor los da con estamos sentados verdad, Tomad. sean todos bienvenidos a la casa de Dios esto es una bienvenida Rosa Sánchez Navarro No sé si está ah, Oración, es oración Ok, entonces yo me quedo con ella Para estar orando Rosa Sánchez Amén Son dos Por eso digo que son dos Y Armando Villada Flores Ok, estamos orando por esta necesidad Amén ¿Están las personas aquí? ¿No? ¿No? Ah, ok, Germán, estamos orando por estas personas, amén, gloria a Dios Bueno, pues vamos a dar los avisos hermanos, hermanas Y bueno, me encargaron que dijera que este domingo después del segundo servicio eh, Los hermanos, hermanas que están en el grupo de Con Jesús, en, las, en la calle Con Jesús Van a subir a arreglar acá este el área, ¿Sí? todas las cosas, los insumos ya se estarán poniendo de acuerdo con el hermano Vico amén, pero ese es un primer aviso eh, la campaña va a ser el 5 de febrero sí. el domingo 29 van a arreglar y van a poner todo en orden amén, y el 5 de febrero va a ser la campaña, amén de con en la calle con Jesús eh, eh, también me comentaba el, el pastor que dijera que ya va a ser la treceaba generación de bautizos. Amén. ¿Están contentos? ¿Ya se anotaron? ¿Quién se va a bautizar? ¿No hay nadie? Nuevecito, uno, dos. Gloria a Dios. Qué bueno. Gloria a Dios. Con un alma, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Con un alma. Hay fiesta en los cielos. Dios quiere gente convencida y convertida bien, bien. No diablillos remojados. Entonces se anotan con su pastor, amén Para que estén atentos también el 5 de febrero va a iniciar la doctrina, amén También, eh, bueno, me comentaban de los talentos Tenemos cubierta la fecha, veintitantos de febrero ¿Fernandita si ¿sí lo tienen? Ahí están las fechas amén, el que se quiera anotar hermano, hermana pueden pasar con mis hermanos que están ahí en la computadora y, y pueden pasar la, la lista el domingo ¿cómo estuvo el talento hermanos? los que comieron el pastor lo hizo a las 4 de la mañana hizo alambre el arroz y la salsa y todo el mundo decía que estaba riquísimo luego lo hizo el pastor, amén denle un aplauso a su pastor todo lo que él se, se esfuerza. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues vengan los niños. Esa es la. Los anuncios, los avisos que el pastor me. Me, me dio la instrucción, ¿verdad? Que, que los diera. Y con gusto lo hago. No va a haber joyitas esta vez, ¿verdad? Pero los demás sí. suben. Vamos a orar. Extiende tu mano derecha. Hacia estos hijos de Dios, estos siervos de Dios. Amén. Te damos muchísimas gracias, Padre. Vamos a orar, pequeños, dejen su librito. Vamos a orar, Sophie. Te damos muchas gracias con sus ojos cerraditos por cada uno de tus hijos, Padre. Por cada pequeñito, Señor, que sea tu bendito y santo Espíritu apartándolos para ti, Señor. Que nada ni nadie, Señor, los arrebate de tu bendita mano. Bendice a sus maestras, a las asistentes. Y que su, tu palabra Señor quede en su corazón y en su mente En el nombre de Jesús, amén y amén Pueden subir pequeños Y bueno mi corazón se goza porque hoy recibimos plato fuerte Con un hermano muy querido, muy amado Nuestro hermano Miguel Ramírez, amén Él nos va a dar hoy el alimento, amén Que Dios les bendiga y los dejo con mi hermano les bendiga hermanos Gracias a Dios por, por sus vidas. Tengo la bendición, ¿verdad?, de ser el portavoz de la palabra de Dios. Amén. Vamos a, a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a orar para dar inicio a este, a esta, a este tiempo de palabra. Amén. Bendito llamado Dios, gracias te doy por cada uno de mis hermanos que está el día de hoy aquí congregándose, Señor. Gracias te doy, Padre, porque pudieron disponer de su corazón para venir, Señor, a escuchar de tu palabra. No escucharme a mí, sino escucharte a ti, bendito Dios. Te pido, Padre, por el mensaje que se dará esta noche, Señor, sé tú dándolo, Padre, quita y limita toda palabra que provenga de mí, que provenga de mi corazón, que provenga de mi entendimiento, Señor. Permite que aquí se hable bíblicamente, Señor, cuidando siempre la sana doctrina. Dando la palabra pura así como tú la quieres bendito Dios Te pido Padre por el corazón de mis hermanos que lo puedan abrir Que pueda ser esa tierra fértil donde la semilla de tu palabra caiga Y en tu tiempo dé un fruto bendito Dios te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amén mis hermanos tomen su lugar Pues el tema del día de hoy se llama renueva nuestra mente Amén ¿Alguien aquí sabe el significado de mente? ¿Alguien aquí, ya, bueno, no sé si alguien de aquí tenga algún estudio en psicología o en este, medicina Que nos pueda decir qué significa mente? Yo sinceramente la verdad no es mi, no es mi ramo ¿No nadie? Bueno, pues yo, yo busqué en el significado de mente Pero desde el significado etimológico ¿sí? Según de acuerdo a la concordancia Strong Mente, quiere decir leb, está en hebreo, que, quiere, que significa corazón. ¿sí? Significa corazón, los sentimientos, la voluntad, el intelecto o el centro. amén Cuando vemos en hebreo, ¿sí? la palabra leb significa mente, corazón, sentimientos, voluntad o el intelecto. Sabes, no está solamente hablando del órgano que bombea sangre hasta nuestra cabeza, ¿verdad?, pasa por todo nuestro cuerpo y está bombeando sabes yo antes de leer este significado cuando yo veía en la biblia eh, infinidad de veces que ponen que eh, cuidemos nuestro corazón o que habla del corazón yo no alcanzaba a comprender cómo debo de cuidar mi corazón si mi corazón pues su función pues es bombear sangre cómo se puede albergar vida aquí en mi corazón cómo puede emanar esa vida de mi corazón cómo puedo amar desde el corazón ¿Cómo puedo odiar desde el corazón? ¿Sí? Yo no lo entendía hasta que vi este significado Que también significa que es la mente ¿Sí? Entonces la mente es lo que maquina las cosas ¿Sí? La mente es lo que maquina lo bueno y lo malo que sale de nosotros ¿Amén? ¿Sabes? Muchos autores del mundo motivacionales O a los famosos coaches de vida e incluso, y me da tristeza decirlo Pero a veces mismos ministros dentro de la iglesia tratan de persuadir nuestro corazón o nuestra mente con tal de motivarnos y de impulsarnos a realizar un fin que no son de acuerdo a los de Dios ¿Sí? no sé si usted ha escuchado muchos mensajes a lo mejor motivacionales ahora que se vienen los spots políticos va a haber muchísimos mensajes donde va a hablar supuestamente a tu corazón o a tu mente el emisor ¿para qué? para dirigirte hacia un propósito ¿sí? Entonces tú debes de estar muy alerta mi hermano ¿Sí? Cuando alguien venga y te, te hable Ah es que tú eres un campeón Ah es que tú eres lo mejor Es que tú eres esto Que trate de motivarte ¿Sí? Cuando el fin no es un fin motivacional Tienes que estar alerta Amén ¿Sabes? Te repito y me da, me da tristeza decirlo desde, desde Aquí en la iglesia cristiana Últimamente se han filtrado muchos motivadores, ¿sí? muchos pastores motivacionales ¿sí? Que te motivan o que te impulsan a sentirte tú más que Dios Y eso es totalmente incorrecto mi hermano ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que aquí el protagonista no es el que está aquí arriba de la plataforma No es el que está en un instrumento, no es el que está en la puerta No es los que están aquí sentados, no el principal es Dios, amén, Jesucristo, su obra redentora, todo lo que Jesús hizo, todo lo que Dios creó, eso es la parte principal ¿Sí? Tú y yo pasamos a segundo, tercero o hasta cuarto plano mi hermano, amén Pero a veces te repito muchos autores llenan, van llenando nuestra mente Van llenando nuestra mente, nuestra mente, nuestra mente Entonces tú dirás está mal que yo le diga a mi hijo que lo está haciendo bien Está mal que yo le diga a mi esposo, o a mi esposa que va bien, que lo chegue? No, no está mal, ¿sí? ¿Qué está mal cuando tú lo tratas de decir para guiarlo a hacer un, un evento Que va en contra de Dios, en contra de lo que Dios quiere, amén Entonces hay muchos autores te repito y desde la antigüedad eh que nos van llenando de basura De basura, de basura nuestra mente Si vamos a las redes sociales Creo que la mayoría de aquí tiene un Facebook Un Whatsapp, un Instagram, un Twitter ¿sí? Si los revisamos Está lleno de basura hermanos Son necesarias las redes sociales Pero están llenas de basura, absolutamente de basura ¿Por qué? Porque van llenando tu mente de eso Van creando una identidad errónea en tu vida Una identidad que no pertenece A lo que tú eres, a lo que yo soy veíamos en, el, en la clase de jóvenes precisamente esa parte la identidad ¿sí? la identidad tiene que ver, a ver Amén. repito la identidad tiene que ver lo que Dios dice que eres tú lo que Dios dice que soy yo amén no lo que el Facebook, no lo que los motivadores Digan que eres tú Tiene que des, tiene que ver con lo que Dios Plasmó aquí en su palabra De lo que tú y yo y lo, y lo que somos ¿Y qué somos? Alguien dígame qué es Hijos de Dios ¿Qué más? Redimidos Amén Siervos de Dios ¿Qué más? pecadores hermano somos pecadores si ¿sí? por algo estamos aquí por algo Dios mandó a su unigénito para salvarnos porque somos pecadores Dios ya nos ha redimido pero a veces nosotros nos resistimos verdad nos resistimos a, a hacer esos cambios en nuestra mente nos resisti resistimos a esa renovación de nuestra mente a esa renovación de nuestra manera de ser sabes Dios crea, creó al hombre verdad eso fue algo bueno para la humanidad Porque si no ni tú ni yo estaríamos aquí Y creo que todas las cosas que conocemos no estarían como las conocemos Dios nos creó con un propósito eso fue lo bueno Pero sabes la desobediencia del hombre fue lo malo ¿Sí? Pero Dios decidió redimirnos como ahorita lo mencionaban Somos redimidos ¿Qué es la redención lo hemos estudiado rendirnos ante Dios alguien más alguien de este lado que es la redención es eso es un pago verdad Sí, y no cualquier pago sino pago fue un pago con sangre de sangre de un inocente que fue nuestro Señor Jesucristo amén sabes en la actualidad nos encontramos en ese proceso verdad en el proceso de redención en el proceso en el cual Dios está restaurando todo aquello que fue dañado Debido a esa caída, la caída del hombre Los que hemos tomado doctrinas Recordamos que es el primer tema verdad La caída del hombre Y si vas a tomar doctrina Ya te di un adelanto Es la caída del hombre ¿Por qué tenemos que ver primero la caída del hombre? Para entender el porqué de las cosas El porqué estamos aquí en este lugar reunidos ¿sí? Porque fuimos pecadores Porque hicimos lo malo O porque hacemos en algunos casos Porque tenemos desobediencia aún ¿Sí? Entonces Dios tiene que lavar todo eso otra vez Todo aquello que nos llenamos Dios lo tiene que desechar Amén A veces queremos y le decimos a Dios Dios lléname con tu Espíritu Santo Lléname con tu presencia ¿Sí? Pero cómo vas a llenar algo que ya está lleno y lleno de basura Lleno de cosas que no corresponden al propósito de Dios Cosas que no corresponden a la voluntad de Dios entonces tenemos primero que vaciarnos, ¿verdad? Tenemos que de toda esa basura que ya hemos consumido, la tenemos que vaciar. ¿Sabes? Dios usa diferentes adjetivos para referirse a nuestra mente. ¿sí? Dios se refiere a nuestra mente como una mente endurecida. Vamos a la palabra de Dios en 2 Corintios 13, 14. Segunda de Corintios 3.14 3.14 Amén dice la palabra de Dios Pero el, el entendimiento de ellos se embotó Porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto Les queda el mismo velo no descubierto El cual por Cristo es quitado Amén aquí me llama la atención la palabra embotó la palabra embotó en diferentes eh, versiones, en otras versiones de la Biblia La traducen como ofuscar, volver torpes, hacer pesados, aturdir, nublar o endurecer Entonces si lo leemos con estos significados de lo que es la palabra embotó Quiere decir que nuestra mente está endurecida ¿sí? Como dice a quien nos queda el mismo velo no descubierto Si cuando nosotros tenemos una mente endurecida y la traemos a la congregación y la traemos aquí delante de la presencia de Dios y no queremos dejar que Dios opere en nosotros nos resistimos sí. no vamos a aprender nada hermanos, nada sí. y Dios es soberano Dios viene y tiene toda la autoridad de agarrar y triturar esa mente endurecida de ti y de mí sí. Dios no nos va a pedir perdón absolutamente nada ¿sí? Pero nosotros muchas veces llegamos así con esa mente endurecida, con esos pensamientos del yo soy, con esos pensamientos de así me educó mi familia, con ese pensamiento o esa frase que tenemos pues así nací y qué dice y así me moriré, renuentes al cambio y muchos de aquí estábamos así, digo estábamos porque yo también me estoy predicando, yo también cuando estoy haciendo los temas de la, de la predicación también me estoy predicando y muchos Veintes me caen muchas cosas que me Faltan por cambiar las aprendo cuando Estoy haciendo un tema hermanos entonces No tengamos esa mente endurecida no Estemos cerrados a lo que Dios quiera Hacer por nosotros Le Digo Dios no nos va a pedir permiso en Absolutamente nada Dios es soberano amén Dice les queda el mismo velo no Descubierto dice el cual por Cristo es quitado. Solamente ese velo va a ser quitado por nuestro Señor Jesucristo. Amén. No va a ser ni porque veas tú una hora de, de predicaciones, ni porque leas mil veces la Biblia. Va a ser por Jesucristo. como Mediante leer la Biblia, leer la palabra de Dios y capacitarte en el Evangelio. ¿Sí? Ahora, tenemos que cuidar qué escuchamos, qué leemos, qué conversamos. ¿sí? Le digo, tristemente se ha filtrado a las iglesias la mala palabra, la palabra adulterada. ¿sí? No porque tú veas que está un hombre frente a ti de corbata y hablando de la palabra de Dios. Quiera decir que eso es sana doctrina, hermanos. Ojo, ¿sí? tienes que ir siempre a la luz de las escrituras. Sí, tampoco te estoy diciendo que hay que todo lo estés ahí cuestionándole al pastor No, no, no, o sea ten discernimiento también Amén Otro adjetivo es que tenemos un entendimiento cegado Vamos a segunda de Corintios 4, 4 Amén Segunda de Corintios 4, 4 dice la palabra de Dios En los cuales el Dios de este siglo Según el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios Amén ¿Qué podemos ahí leer? El Dios de este siglo con D minúscula ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás ¿Sí? Cuando le pertenecemos a las tinieblas o servimos al diablo Nuestro entendimiento está así, está cegado ¿Sí? Está cegado totalmente te van a poder a leer, te van a decir, pero si tú estás todavía en obscuridad, todavía estás sirviéndole al diablo, todavía estás con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo, tu entendimiento va a estar cegado, hermano. ¿Sí? Totalmente cegado. Pero solamente es el resplandor de Cristo a la luz de las escrituras que nos van a hacer abrir esos ojos de nuestro entendimiento. Nos va a hacer despertar, nos va a hacer realmente comprender lo que la biblia nos dice sabes yo hace un tiempo que, que pues sí que le sirvió al diablo no hay otra palabra ¿Sí? yo recuerdo que muchos pastores muchos hermanos me ministraban mi mamá me ministraba veía yo predicaciones veía cosas y no me entraba absolutamente nada no sabía lo que Dios quería hacer para mi vida y permanecía en esas tinieblas permanecía sirviéndole al Dios de este siglo ¿Sí? y hermano delante de Dios te lo digo que fue ahí en ese lugar ahí por donde está mi, mi tío Fernando un poquito más atrás que Dios realmente habló a mi vida ¿sí? y que empezó a abrir a abrir mis ojos después de una oración que yo le hice ¿sí? pero es solamente hasta que tú te dispones realmente a ya no volver a lo mismo ¿Sí? el venir a la iglesia todos los días no te asegura hermano tú ya no sigas sirviéndole a satanás pero entregar tu vida a Jesús realmente ese es el seguro de que tú ya no le sirves a satanás ¿Sí? entrégate a Jesús y si te entregas a Jesús como consecuencia pues vas a venir a la iglesia todos los días de culto verdad ¿Por qué? porque necesitamos alimentarnos necesitamos ese alimento porque ahora ya entendemos porque ahora ya nuestro entendimiento ha sido abierto ya podemos ver las cosas espirituales amén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 Amén, aquí está hablando a nosotros la iglesia, hace esa separación dice que ya no andéis como los otros gentiles ¿Quiénes son los otros gentiles? Pues con los que nos juntábamos verdad, con los que andábamos, con los que vemos que están haciendo el mal Sí. Ojo no debemos de mirarlos de lejos más no debemos de estar conviviendo todavía con ellos hermano Todavía no debemos de estar, ya no debemos de estar rozándonos con ellos. Y no porque diga ay no, ya soy hijo de Dios, ya soy cristiano, ya uso una camisita, unos zapatitos y ya no voy a juntar con la banda. No, una cosa es que tú vayas, les prediques, estés orando por ellos y otra es que nos volvamos a envolver ahí con ellos, con lo que hacías. ¿Sí? Imagínate cómo se vería alguien que sirva a Dios, que está en, en una posición ya me sugiere ministro de alabanza en la tienda que esté predicando aquí enfrente que esté en la cabina que sé yo alguien que esté en un punto de servicio y que en su vida anterior hubiera sido secuestrador ¿cómo se vería hermanos? ¿sería de buen testimonio? ¿creerías en Jesucristo si ese hermano te predicase? Si sigue todavía haciendo, ajuntándose con, con los que hacían el mal Y los ves que están ahí, que sigue, sigue ahí limpiando las armas Y sigue ahí separando la droga Pues no, entonces cuidemos nuestro testimonio hermanos Te repito, no por el hecho de que tú cuides tu testimonio Va a ser que vas a menospreciar a quien todavía no es convertido porque entonces ya ahí entraríamos en un conflicto con Dios Porque ya estaríamos siendo soberbios, ¿verdad? ¿Sí? Yo a lo que me refiero es que no, dice, no andemos como los gentiles No practiquemos las mismas cosas, esa es la palabra Sé es que andan en la vanidad de, de su mente ¿Sabes? La vanidad de nuestra mente es cuando buscamos primero Los deleites carnales o las cosas que nos mantienen alejados de Dios Llámese cualquier cosa, ¿sí? cualquier cosa que produzca alejarte de Dios O te produzca un afán, ese es un deleite hermano ¿Qué puede ser un deleite? ¿No alguien? Pues ser un deleite? La comida es un deleite, yo me deleito cuando como, amén porque digo, es bendición de Dios. Pero ojo, si yo prefiero irme a una comida, ¿sí? Y me dicen, ay hermano, pues vamos, no sé, vamos a, a la iglesia el domingo y no sé qué, yo digo, ay no, porque tengo una comida con fulano, sutano y me engano, pues ya me estoy alejando de Dios. sí. Incluso a veces la familia nos puede separar de Dios. Amén. Entonces tenemos nosotros que mantenernos. Muy firmes y muy Muy finitos a todo lo que dice La palabra de Dios para poder entender hermanos ¿Sí? otro, otro adjetivo Es que tenemos una mente carnal Vamos a Colosenses 2.18 Colosenses 2.18 Amén dice Nadie os prive de vuestro Premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Amén, que nadie te prive, hermano, de tu premio. ¿Cuál va a ser tu premio? La vida eterna. Que nadie te prive de eso, hermano. ¿Cómo nos pueden privar? Nosotros mismos nos podemos privar, ¿verdad? Ahora sí de ir al cielo, para que me entiendas ¿Cómo nos podemos privar? Pues andando así, ¿verdad? Con nuestra propia mente carnal, Pensando todavía lo que ya no tenemos que pensar Pensando en hacer el mal Pensando en nuestros deleites Pensando cosas en contra de nuestros hermanos Pensando en cosas en contra de aquellos Aunque están allá afuera ¿Sí? Deseando el mal, manteniendo amargura en nuestro corazón ¿Sí? Acuérdate que, que leíamos el significado de corazón, bueno de mente ¿Sí? Entonces cuando mantenemos esa amargura no estamos bien delante de Dios Cuando odiamos no estamos bien delante de Dios, nos separa todavía el odio ¿Sí? Porque qué nos llama Dios amar a tus enemigos yo aquí a todos los amo, ¿por qué? Porque son mis hermanos en Cristo. ¿Sí? O sea, aquí amar debería, ¿verdad? Ser bien fácil, ¿por qué? Porque todos somos hermanos. Pero ¿qué tal de aquel que te lastimó? ¿Qué tal de aquel que está ahí haciéndote la vida imposible, ¿verdad? Como dices. Ámalo, hermano, perdónalo. si no permitas que te prive de ese premio dice la palabra de Dios entremetiéndose en lo que no ha visto se van a mente hinchado por su propia mente carnal ¿Sí? no permitas que nadie defiende hermano esa postura que tú debes de tener como hijo de Dios amén tengamos una renovación de nuestra mente ¿Sí? otro adjetivo es una mente depravada Vamos a 1 primera de Timoteo 6.5. Va muy relacionado con el punto anterior, con la mente carnal, pero dice aquí en primera de Timoteo, dice Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Amén. E dice que toman la piedad como fuente de ganancia ¿qué es la piedad? el evangelio dice como fuente de ganancia apártate de ellos hermano ¿Sí? gracias a Dios aquí no estamos ¿verdad? gracias a Dios nuestro pastor no es no utiliza ¿verdad? la piedad como fuente de ganancia ¿Sí? debemos de estar agradecidos por eso ¿Sí? pero Tristemente no podemos estar las 24 horas aquí dentro de estas cuatro paredes y te vas a enfrentar allá afuera en el mundo. ¿Sí? Y te vas a enfrentar con lobos rapaces que van a querer entrometerse en tu vida espiritual. Van a querer desviar tu entendimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son hombres corruptos, dice la palabra de Dios, de entendimiento, y privados de la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo sí. Amén Entonces no permitamos que nuestra mente se deprave por tales cosas sí. Sabes nuestra naturaleza está inclinada hacia sí misma A veces incluso buscamos a Dios para complacer nuestros deleites Nuestra mente es tan, tan así que buscamos a Dios ¿Para que Para tener a veces un reconocimiento a veces nos confundimos y decimos, ay, voy a buscar a Dios, ¿para qué? Para que me pongan a servir y me, y me vea todo el mundo. Y seguimos todavía con nuestra antigua manera de vivir, seguimos todavía con la depravación de nuestra mente, ¿sí? pero buscamos alimentar esa falta de afecto, esa falta a lo mejor de reconocimiento. ¿sí? ¿Por qué? Porque no hemos sido vaciados primero. Porque buscamos a Dios para sobresalir nosotros. Cuando Dios es quien tiene que sobresalir absolutamente en toda nuestra vida. Estés o no estés en la iglesia, Dios tiene que sobresalir en tu vida, hermano. ¿Sí? Dice la palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sí? Y si decimos que Cristo vive en nosotros, ¿quién tiene que salir? Cristo, ¿verdad? Yo escuchaba hace un rato una, una, una predicación que estaba escuchando mi mamá Cuando llegué de, de trabajar y la estaba escuchando Y decía, decía el pastor, ¿verdad? me ponía un ejemplo de cuando iba en el tráfico una vez Y otro carro se le iba cerrando ¿Cuántos han sentido coraje los que manejan cuando eso pasa? Creo que todos, ¿verdad? Queremos decir, Ay, yo en lo personal hago a veces en la mañana hermanos una bilis que bueno, ¿para qué te cuento? ¿Sí? Digo, yo siempre le digo, yo voy en las mañanas por mi novia a su casa para llevarla a su trabajo y siempre le digo, ah, yo creo que le salió una su, su licencia en una caja de cereal porque míralo. Y ella siempre me dice, tranquilo, tranquilo. Y sí, sinceramente, o sea, no me gano absolutamente nada con hacer yo coraje, ¿no? Él va a seguir manejando así. Y ya. Y decía este pastor que iba otro vehículo se le iba cerrando y pues el pastor por qué es lo que hace si se te cierra un carro pues lo quieres rebasar no o al menos es lo que yo hago y entonces iban así los famosos picones y llega el momento en que se emparejan los dos carros y menciona el pastor dice yo bajé mi ventanilla algo así lo estoy parafraseando ¿eh? pues sí pues para decirle por qué se me va cerrando y cuando se baja la otra ventanilla del vehículo era un hermanito de la iglesia y que le dice pastor cómo está lo quería alcanzar para saludarlo y qué dice el pastor o sea su mente cambió así hermano de una mente llena de coraje de ira o sea somos hombres cambió así dijo ay hermanito qué bueno yo también te quería saludar y muchas veces así estamos o sea, nosotros tenemos la capacidad de cambiar de un momento a otro esos pensamientos en nuestra mente no me vas a decir que no que a veces estás regañando tu, a tu hijo y estás, ay que por qué no hiciste la tarea que no se quede en la calle y te encuentras a la vecina te encuentras al pastor o al hermano ay hermanito, hermanita ¿cómo está? pues aquí con este niño venimos de la escuela dime que no ¿Sí? pasa pasa, es natural ¿Sí? nuestra mente está inclinada más a hacer lo malo que lo bueno nosotros no vamos a poder cambiar realmente nuestra mente si no es con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Nos vamos a perder en el intento, hermanos. ¿Sí? Así tú vayas a miles de cursos motivacionales, así te leas toda la enciclopedia, bueno, no sé si escriba Daniela, todos esos hombres que, que, que dan un mensaje motivacional para cambiar la mente, no la vamos a poder cambiar. Porque solamente es por el poder de nuestro Señor Jesucristo a la luz de las escrituras Cuando nos vaciemos de todo lo que tenemos dentro de nosotros, dentro de nuestra mente Y nos metamos la palabra de Dios, ahí vamos a empezar a producir cambios hermanos Y tranquilo no es un proceso que sea de la noche a la mañana ¿sí? Exactamente, es toda la vida, es día con día, día con día, día con día Obviamente no vamos a regresar a lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Porque si tomábamos o fornicábamos o éramos infieles O andábamos en la maldad Ay, pues como es día con día, pues hoy me toca fornicar Hoy me toca ser infiel a mi esposo Hoy me toca... no, hermano No, no, no Si no es un proceso Es un proceso ¿Sí? ¿Qué es más fácil para ti, hermano? ¿Engordar o adelgazar? Engordar, ¿verdad? Es más fácil a veces llenarnos de lo malo. Porque ya cuando nos quedemos sola con los propósitos, daño nuevo, ¿verdad? Y quiero adelgazar, quiero... Eso es más difícil, porque se trata de una disciplina. Consumir lo malo en el Facebook, en Internet, en el chismecito, en las mañanas. Decirle una grosería al, al, al conductor que va a tu lado con el claxon. La desobediencia a nuestros padres. ¿Tres, hermanos ¿Para eso? nos pintamos solos verdad, si hubiera un premio Nobel lo recibiríamos creo que todos sí. y yo el primero hermanos si se tratara de ensoberbecernos, de, tra de querer sobresalir, de que todos me vean todos tendríamos ese premio verdad pero la disciplina nos marca que nos llenemos de la palabra de Dios que seamos renovados en nuestra mente con la palabra de Dios amén y eso es día con día, día con día, día con día ¿Sí? No basta solamente hermanos con los 40 minutos de aquí que se da una prédica Que es el martes, el jueves No basta hermanos ¿Sí? Es como a los niños que están en la escuelita bíblica ¿Cuánto tiempo es la escuelita bíblica? Igual como 40 minutos Compara o sopesa esos 40 minutos con todo lo que tus hijos pasan fuera de la escuelita bíblica Y así es lo mismo con nosotros los adultos ¿eh? El mundo está bombardeando hermanos El mundo está bombardeando nuestra mente principalmente ¿Por qué? Porque si el mundo toma control de tu mente, de mi mente Nos va a guiar separados de Dios yo muy rara vez o nula vez veo en la televisión o escucho en el radio algún mensaje que te haga acercarte a Dios ¿Sí? creo que ya ni lo dicen, escucho más groserías ahora en la televisión, yo casi no veo televisión y las pocas veces que la llego a ver la primera vez que escuché una grosería en, así en televisión abierta yo me sorprendí porque pues antes les ponían censura, no, se limitaban a decirlo. digo no estoy tan viejo, tengo 26 años y ahora que le escuché todos los programas en ¿eh? noticias, eh, comerciales, telenovelas, que dicen groserías, o sea, yo dije, sí, es cierto, nos estamos desviando cada vez más. O dígame alguna telenovela donde él hablen de, del amor de Jesucristo. ¿No? Una serie Netflix. Que realmente sea. hay muchas, ¿verdad?, que son cristianas, pero que realmente. Te lleve, te guía a un arrepentimiento, que te guía a un, a un encuentro con Dios Exacto, ¿por qué? porque estamos corrompidos como dice el hermano A veces nada más para, para, para tomar a burla de lo que es la palabra de Dios Amén Y nos vamos llenando de esas, de esas cosas en nuestra mente Y a veces decimos o pensamos, dice, somos lo que nosotros pensamos que somos ¿sí? Por tanto, nuestros títulos y logros nos dan identidad ¿sí? A veces pensamos por tener un título Por haber logrado algo en la vida Por tener algún puesto bueno de trabajo Por tener algún reconocimiento Pensamos que eso va a marcar nuestra identidad y no, hermanos Todo eso lo debemos de tener por basura Si lo tienes, ¡qué bueno! Y gloria a Dios ¿Sí? y es por gracia de Dios que, que ha permitido que te lo dé pero eso no debe de marcar nuestra identidad ¿Sí? o a veces somos cosas malas, hacemos cosas malas pero pensamos no, pues no soy malo, no soy tan malo nada más mentí, nada más desobedecí hermano el diablo desobedeció y dónde está y lo, estoy, y lo está hablando alguien que también ha desobedecido hermano entonces no debemos de decirnos hice esto pero pues no soy tan malo debemos de tener en mente lo que realmente somos hermanos ¿Sí? porque a veces decimos no es que me está juzgando el hermano pues si yo no pues si nada más engañé a mi esposa ¿Sí? o sea tenemos que tener esa conciencia de que ni tú juzgas al hermano ¿sí? y tú aunque nada más hayas hecho un pecadito chiquito no eres tan bueno Dios es el juez es el justo juez y si él dice en su palabra que el adulterio es pecado y me puede llevar al infierno eso es malo hermano ¿Sí? y por tanto si lo practicamos ¿qué somos? malos, pecadores ¿Sí? también otra cosa que nos hemos implantado en nuestra mente es que si algo sale mal pues no es nuestra culpa dejamos de tener ese sentido de responsabilidad y tratamos de echarle la culpa a otros Y lo podemos ver desde el inicio Con Eva y la serpiente ¿Cómo se excusó a Adán? Pues, la mujer que me diste Señor Cuando Adán por ser el varón Tenía la responsabilidad ¿sí? De guiar esa, esa familia verdad Que era Adán y Eva Pero nos excusamos yo recuerdo que mucho que me decían de niño, cuando rompas un vidrio, ten valor civil y di que tú fuiste, si tú lo hiciste. Y sí, así me, me, me ha gracias a Dios me ha funcionado. A veces pues sí, cometo los errores como todos. Y bueno, pues sí fui yo. ¿Sí? Pero no sé qué, a lo mejor qué hubiera pasado si hubiera hecho algún error más grande. Si no estoy en Cristo, si no tengo unos valores inculcados por mi familia una familia cristiana si estoy separado de lo que Dios quiere para mi vida no creo que podamos reaccionar de una manera responsable verdad entonces hermanos tenemos que formar en nosotros una mente bíblica una mente como Dios quiere que la tengamos amén vamos a romanos 12 2 Romanos 12, 2 dice la bendita palabra de Dios No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta Amén Dice la buena voluntad de Dios agradable y perfecta o sea no nos debemos adaptar a lo que el mundo te está ofreciendo allá afuera ¿Qué es lo que te ofrece el mundo ¿Qué, qué, qué cosa vale realmente la pena como para separarte de Dios que te está ofreciendo el mundo dime una sola cosa hermano el mundo te puede ofrecer mucho dinero creo que aquí todos necesitamos dinero verdad todos quisiéramos hacer más cosas con ese dinero pero ese dinero tarde o temprano se acaba todos quisiéramos obtener a lo mejor reconocimiento o tener el mejor vehículo o vivir en la mejor zona de la ciudad o ser los más guapos ¿verdad? tener el mejor puesto de trabajo tener a una mujer o un hombre que se vean bonitos ¿verdad? muchas cosas que no terminaríamos de mencionar las que el mundo te puede ofrecer pero ni una sola hermano ni una sola vale la pena como para separarnos de Dios. ¿Sí? Recuerdo un poco cómo vivíamos cuando estábamos separados de Dios. Tristes, amargados, destruidos, con pensamientos suicidas. Y no porque la acer... ay, ya me acerqué a Dios y ay, ya todo eso, eso fue... No, a lo mejor te llega, ¿verdad? De repente. Pero ahora ya tienes las promesas de Dios. Ahora ya conociste al Dios que hizo los cielos y la tierra y sabes que él no te va a desamparar sabes que él no te va a dejar sabes que por lo que tú estás pasando es con un propósito conforme a la voluntad de Dios aunque a veces no lo entiendas hermano aunque a veces tu mente no alcanza a comprender el por qué estás pasando en ese proceso pero conforme a la voluntad de Dios y cuál es la voluntad de Dios lo acabamos de leer agradable y perfecta así tú ves que todo está de cabeza que todo está destruido que todo está en una oscuridad tremenda pero si te mantienes separado de Dios ahí te vas a quedar eh brother ahí te quedas pero dice también una parte en la biblia no tengo el versículo Echa mano de la vida eterna ¿Sí? toma esa mano que te está rescatando hermano no te Sueltes. Sí. Incluso, Incluso no te sueltes de ella por querer venir a servir a la iglesia. Sí. Es bueno servir en la iglesia, claro que es bueno. Sí. Pero a veces cómo nos soltamos cuando crece a veces nuestro ego. Porque ya estamos en, un, en una posición social. En una posición en donde me ven. Es mayor responsabilidad hermanos ¿sí? Es mayor responsabilidad cuando tú ya estás enfrente, A frente de algo Llámese lo que sea, llámese aquí en la iglesia En tu trabajo, en cualquier ámbito ¿sí? Y la primera responsabilidad que tenemos Es con Dios, agradarle a Dios ¿sí? Después la segunda responsabilidad es agradar Bueno, no agradar Sino mantenerte de una sola pieza contigo mismo No ser voluble Pero si cumples la primera hermano, si cumplimos la primera que es agradarle a Dios Dime que la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta se va a hacer rapidito y facilito Pero no nos debemos adaptar a lo que quiere el mundo hermanos No debemos adaptar la iglesia a como el mundo la quiere debemos de mantenernos como la iglesia primitiva verdad con ese amor puro con esa palabra pura créeme que a mí me da una tristeza cada vez que veo luego hay un facebook en las redes sociales iglesias que se están iglesias enteras hermano almas que se están perdiendo por querer adaptarse a este mundo en verdad me da una tristeza hermano, más que, más que a lo mejor coraje, me da tristeza porque digo Dios son almas, ¿Sí? son almas. Deberíamos de procurar hermanos cuidar esas almas, cuidar esas vidas como nuestra vida propia. Porque decimos que nos amamos verdad, porque decimos que somos un solo cuerpo y yo ponía hace unos meses, El ejemplo verdad que si me machuco mi dedo Pues mi dedo me duele Y lo tengo que sobar así con tu hermano Únete a tu hermano sí. Entonces Nuestra mente se va Deformando Primeramente cuando nos apartamos de Dios Cuando ya no estamos en tiempos de oración con Él Cuando ya no leemos la Biblia Cuando Empezamos a entablar relaciones con personas que están alejadas también de Dios ¿sí? Con personas que nos impulsan a hacer lo que hace el mundo a, a, Que nos impulsan a que nuestros deleites carnales vuelvan a florecer en nosotros Sabes cada impulso visual o auditivo en nuestra mente va dejando una huella ¿sí? Te repito yo no soy psicólogo, no soy doctor, no soy nada de eso Sí, estaba estudiando un poco y cada. Efectivamente, tú escuchas una canción en la radio o aquí una alabanza y ¿cómo estás todo el día? Una canción que te guste. Tarareando la verdad. ¿Sí? Tú a veces tienes alguna conversación de algo que te impactó y ¿cómo estás todo el día? Pensando en eso, ¿verdad? Pensando en eso. Tú tienes una pelea con tu novio, con tu esposo, con tu esposa, con tu novia y cómo estás pues pensando ¿no? entonces cada impulso visual o auditivo o sea lo que vemos lo que escuchamos en nosotros va causando, va dejando una huella en nuestra mente ¿sí? entonces ahí qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos viendo si nos queremos vaciar de toda esa basura que el mundo nos ha que hemos dejado ¿sí? que el mundo nos introduzca tenemos que empezar a cambiar nuestras conversaciones. Tenemos que empezar a cambiar desde los programas que vemos, desde la música que escuchamos, desde cómo nos relacionamos, desde cómo hablamos. ¿Sí? Pero principalmente, si queremos tener una mente bíblica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer si queremos tener una mente bíblica? Pues leer la palabra. Pero solamente basta con leerla. No, llevar exactamente obedecerla, llevarla a práctica ¿Sí? ¿sabes? nuestra estrategia no solamente debe ser defensiva no ¿Sí? nos podemos echar para atrás y tratar de soportar todo el peso del mundo sobre nuestros lomos hermano ¿Sí? porque tarde o temprano nos vamos a hundir, tarde o temprano te va a jalar, nos va a jalar el mundo si queremos nada más tratar de soportar ¿Sí? eso no es un trabajo que a nosotros nos corresponde ¿Sí? Jesucristo fue el único que pudo soportar A todo el mundo Jesucristo fue el único que pudo soportar el pecado De todo el mundo Que pudo soportar la tentación del diablo Y no se contaminó Pero tú y yo Tú y yo no hermanos No podamos estar solamente A la defensiva, tenemos que hacer una estrategia Ofensiva también Y no porque te estoy diciendo Ofensiva o llegues a tu casa Y dando de bibliazos a medio mundo No, no, no, ¿Sí? Como una estrategia ofensiva Vamos a segunda de Corintios 10 Y vamos a leer del 4 y el 5 Segunda de Corintios 10, 4 y 5 Amén Dice la palabra de Dios Porque las armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas Derribando argumentos y toda altivez Que se levanta contra el conocimiento de Dios llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a cristo amén dice lo vuelvo, vuelvo a repetir el 5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de dios todo lo que te digan que no viene escrito en la biblia y que va en contra de dios eso tenemos que derribar pero acuérdate no es con nuestras fuerzas carnales sino poderosas en Dios entonces en quién tienes que confiar en lo que tú puedes hacer o en lo que Dios puede hacer en lo que Dios puede hacer ¿Cómo? llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo ¿Sí? cada que tengamos esos pensamientos de pecado porque a todos nos ha pasado todos hemos deseado pecar incluso ya conociendo de Cristo ¿sí? Al momento que empezamos a sentir esa cosquillita de, de ah, ya quiero pecar. ¿sí? Tenemos que llevar ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, decir, a ver, ¿esto glorifica a Cristo? ¿Esto glorifica a Dios? Si sí, hazlo, hermano. Y si no, no lo hagas. Yo le decía a los jóvenes, estábamos hablando de un tema de identidad, yo les decía... ¿Tú llevarías un concierto de Bad Bunny, un concierto de grupo firma o de banda a Jesucristo? ¿Tú lo llevarías? Entonces, ¿por qué asistes y dices que tienes al Espíritu Santo y recuerdas que tenemos un Dios trino y dices que tú eres templo del Espíritu Santo, ¿por qué lo llevamos a veces a lugares no santos? Y estoy poniendo el, conci el concierto como un ejemplo que di ese, ese día Pero a ver por qué lo llevamos con nuestra amante Por qué lo llevamos con nuestros amigos a tomar ¿Sí? Entonces tenemos hermanos que tener ese pensamiento bíblico ¿sí? No tenemos que tener un pensamiento humanista donde el hombre sea el centro de todo ¿Sí? Aquí el centro acuérdate es Jesucristo Tampoco te voy a decir que, ay, que te menosprecies y que te laceres No, no, no o sea, Tenemos que tener Bien en cuenta cuál es nuestra este, posición Por eso yo, te, yo inicié preguntándote ¿Quién eres? que es un hijo de Dios? ¿Sí? Si tú tienes la posición que eres redimido Que eres salvo, que eres santo Que eres hijo de Dios ¿sí? Tú sabes en dónde estás parado Pero tú también reconoces que no eres el centro Que yo no soy el centro sino es que es Jesucristo y perdón si te hablo mucho de eso pero es que así debe de ser, así debe de ser, Jesucristo tiene que ser el centro de nuestras vidas, ¿Sí? entonces tenemos que tener un pensamiento bíblico que no está adaptado al mundo, que no está adaptado a las corrientes modernas que tratan de llevarnos por donde no tenemos que ir y debemos de tener un filtro en nuestra mente que se llama Biblia, que se llama palabra de Dios, ¿sí? Figúrate que estás así todo el tiempo ¿sí? Que estás así Y cada pensamiento que llegue Primero va a ser filtrado por, aquí, por la palabra de Dios Y cada pensamiento o cada cosa que llegue a tu corazón, a tu cuerpo Tiene que ser filtrado por la palabra de Dios Si la palabra de Dios, si Dios lo avala y lo permite Hermano déjalo pasar Pero si la palabra de Dios no te lo está permitiendo No lo está avalando, no está diciendo que es correcto, deséchalo hermano, desechémoslo porque te repito también me estoy predicando para acá, amén, el cristiano hermano, nosotros como cristianos ¿sí? debemos de comparar todo cuanto aprendemos con los estándares bíblicos si algo por más mínimo que sea no se acerca a la palabra de Dios, no es de Dios hermano así por más chiquitito que tú te parezca así por por más simple que te parezca si no pasa el filtro de la palabra de Dios no va a ser de Dios y eso va a producir una separación de nosotros con Dios va a producir una desobediencia ¿sí? acuérdate ¿quién desobedeció? Satanás ¿y dónde está Satanás? entonces si nosotros permitimos que nuestra mente se siga exponiendo a todos los antivalores que podemos observar a nuestro alrededor ¿sí? va a llegar el momento en que nosotros ya no vamos a ser sensibles a lo que Dios quiere para nosotros nos vamos a ahora es que nos vamos a acostumbrar a la mala vida hermano ¿Sí? y es natural te acostumbras a eso tú por qué crees que los narcotraficantes que las personas que asesinan o sea, lo hacen de una manera tan natural porque ya está en ese entorno ya está en ese entorno, ya se les hace fácil. porque Pues es su, su diario vivir. Están entenebrecidos como lo veíamos al principio. ¿Sí? Entonces, si nos seguimos rodeando de, ese, de esos antivalores, ¿qué, son, ¿qué es un antivalor? ¿Qué puede ser un antivalor? Fácil. La irresponsabilidad, la desobediencia, el odio, el menosprecio la envidia, todo todo, todo aquello que va en contra de Dios es un antivalor hermano ¿Sí? entonces tenemos que reemplazar lo malo por lo bueno si queremos ser llenados realmente por el Espíritu Santo tenemos que ser vaciados primeramente para así ser llenados amén vamos a proverbios 4.23 para ir terminando proverbios 4.23 Dice la bendita palabra de Dios Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él mana la vida ¿Sí? Acuérdate que corazón y mente Vienen siendo lo mismo Guárdanos hermanos guardémoslo Guardarlo de qué No lo puedes meter en una cajita No lo puedes enrollar, no lo puedes cuidar Pero sí puedes poner este filtro Como te decía porque este filtro va a producir que tu corazón emane vida buena, emane cosas buenas, salgan cosas buenas. Y si no lo tenemos presente, vamos a emanar para vida lo malo, para hacer lo malo, hermanos. Vamos a Jeremías 17.9. Jeremías 17.9. amén dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quién lo conocerá el 10 dice yo jehová que escudriño la mente que pruebe el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras amén aquí es bien fácil poder engañar yo puedo engañar a los hermanos a ustedes es bien fácil que yo ahorita me acerque, no sé, con mi hermano Miguel Holguín y que lo engañe diciendo, ay, soy bueno, soy piadoso, ¿sí? Que me acerque aquí con mi hermano Omar, que me acerque con, con todos ustedes, que me acerque con el pastor. Dice la palabra, pero yo Jehová escudriño la mente. Dios conoce nuestros pensamientos, hermano. Dios conoce... ¿Qué es lo que estamos pensando en este momento? ¿Qué estás pensando ahorita tú de mí? Dios lo conoce ¿Qué estoy pensando yo de ti ahorita? Dios lo conoce Todo el tiempo, así el mínimo pensamiento Dios lo conoce Entonces de nada te sirvo, de nada me sirve Tratar de estar bien con el hombre si estoy mal con Dios Pero no puedo estar bien con Dios si estoy mal con el hombre ¿Sí me entiendes la relación como cómo va y viene? entonces nuestro pensamiento primeramente lo conoce Dios ¿Sí? dice que pruebe el corazón para dar a cada uno según su camino ahí me habla de justicia de Dios esa es la justicia de Dios es según el fruto de sus obras si yo agarro y ahorita viento la Biblia y le pega a un hermano pues qué va a decir el hermano, pues que ¿no? Pues, y si el hermano no anda muy espiritual a lo mejor hasta me la regresa o se para aquí ¿Por qué? Porque vamos a tener una consecuencia en todo lo que hagamos buena o mala Buena o mala siempre va a haber una consecuencia ¿Pero de dónde se producen? dónde se gestan las acciones primeramente? En el corazón Por eso Proverbios 4.23 nos dice guarda tu corazón Amén y vamos por último para ir terminando en Isaías 5.20 Amén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 Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo no podemos engañar hermanos ¿Sí? no podemos tratar de aparentar que somos a lo mejor buenos cuando no somos buenos ¿Sí? o al revés pero casi no se da verdad ¿Quién va a querer aparentar ser malo cuando es bueno ¿Sí? no podemos hacer de la luz tinieblas ni de las tinieblas tratar de hacer luz, las cosas tienen que ser como son hermanos, Te ¿Sí? repito porque podemos engañar, tratar de persuadir a medio mundo, pero a Dios, Dios lo conoce todo, es un atributo de Dios el conocerlo todo, el saber que hay en nuestra mente, y es por eso que si Él lo conoce todo, si Él sabe cómo es nuestra mente, es por eso que tenemos que recurrir a Él en primera instancia, ¿sí?, Dios vuelva a formar nuestra mente que Dios base nuestra mente nuestro corazón para ser llenado de su presencia para ser llenos de su espíritu santo hermanos cómo lo vamos a evidenciar verdad me dice Jeremías 17 9, por el fruto de, de nuestras obras el cómo eres con el hermano el cómo eres en tu casa cómo somos verdad porque también estoy para acá amén pues vamos a orar hermanos, vamos a orar a Dios Si tú el día de hoy reconoces que a lo mejor necesitas de que Dios transforme tu mente, transforme tu corazón, transforme tu manera de vivir Transforme el cómo estás viendo el mundo hoy, el cómo estás viendo esa situación que no te deja dormir A lo mejor te está faltando fe, el cómo estás tu relación con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos Pido hermano que oremos a Dios, bendito y amado Dios en esta noche Padre Nos presentamos delante de ti Señor, tú solamente conoces nuestra mente Que es nuestro corazón, tú solamente conoces aquello que estamos pensando Y que estamos maquinando Señor, tú sabes si son cosas buenas o son cosas malas Padre Tú eres el único que puede escudriñar Señor nuestro corazón y saber realmente quiénes somos Dios. Te pido Padre que si tú encuentras impurezas en nosotros que seguro las vas a encontrar Dios, te pido que nos laves Señor. Lávanos Padre, purifícanos Señor, Vacéanos, Padre de todo aquello que el mundo nos ha llenado, que hemos dejado que nos llene Señor, aquello que nos ha entenebrecido nuestro entendimiento y que ha producido una separación de ti, Señor. Te pido que lo quites, Padre. Te pido que nos acerques a ti, que nos acerques a tu presencia, que nos acerques a tus pensamientos, Señor. Que podamos realmente, Padre, agradarte, que podamos realmente ser obedientes a tu palabra, que podamos realmente, Señor, conocer qué es lo que tú quieres para nosotros. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, de nuestro servicio, de nuestra vida, Padre? Te pido, Señor, que si estamos alejados de ti, abras nuestro entendimiento, Señor. No queremos, Padre, que tú nos veas de lejos y te desagrades de nosotros, Señor. Pero a veces no sabemos o no estamos capacitados para entender el cómo hacer las cosas, Dios. Te pido, Padre, que produzcas en nosotros, Señor, esa necesidad de leer tu palabra, esa necesidad de estudiarla, Señor, y más aún esa necesidad de obedecerla, de llevarla a práctica, Padre. Te pido, Señor, que tú que conoces todo, abras nuestro entendimiento a pensamientos de paz, a pensamientos de bondad, a pensamientos de amor, pero también a pensamientos de justicia, Señor. Empezando por nosotros mismos, Padre Que si hemos caído y hemos hecho injusticias Hemos sido faltos de amor Faltos, Señor, de mi apatía, de misericordia Hacia con mis hermanos, Señor Te pido que eso lo renueve, Señor Renueva nuestro entendimiento Renueva nuestra manera de ser Permite, Dios, que agrademos Que te agrademos a Ti, Señor que nuestra vida que nuestra manera de vivir sea una alabanza hacia ti padre que nuestra manera de ser una manera correcta una manera bíblica de ser sea como ese olor fragante que sube hacia ti te agradas Dios perdónanos señor porque hemos hecho lo malo perdónanos porque nuestra mente se ha desviado hacia lo incorrecto señor perdónanos porque nos hemos desviado a agradar más al mundo que a agradarte a ti señor produce en nosotros ese arrepentimiento genuino y verdadero Dios para que podamos tener cambios, cambios que te agraden solamente a ti Señor te lo pedimos amado Dios en el nombre de Jesús, amén amén, gloria a Dios yo creo que la palabra de Dios está bien clarita, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Llévensela en su corazón, hermano hermana. Y como decía el hermano, ponla por, por obra. Empieza a practicar la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a ser despedidos. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Te damos gracias, Padre Celestial, por la vida de tu hijo Miguel Ramírez, Señor. Gracias por la palabra que pusiste en su corazón para que nos la pudiera también exponer a nosotros, Señor. Te damos honra y gloria, Señor. Permite que verdaderamente seamos hacedores de tu palabra, no tan solo oidores. Padre, lleva a tu iglesia, conviene a sus hogares, a aquellos que van a algún trabajo. O van a conducir un auto, Señor, llévalos tú, Señor, hasta sus hogares, mi Dios. Quédate con los que aquí viven, Señor, te lo pedimos y te damos muchísimas gracias. Bendice a tu hijo Rafael Jardón, el pastor, Señor, y permite que lo volvamos a ver, Señor, el día domingo. Yo te lo pido y te doy muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga, están despedidos. Amén you mm -hmm.